...buenas tardes a todos... ...en primer lugar quiero agradecer por supuesto... ...a los medios de comunicación... ...pero también a los compañeros del partido... ...que hoy están aquí a pie de calle... ...como ya dijimos... Eh, ...haciendo a lo largo de todos estos días... ...la recogida de propuestas... ...recogida de ideas... ...haciendo un programa electoral abierto... ...que es lo que hace siempre el Partido Popular... O sea, ...nosotros no tenemos que esperar... ...a unas elecciones... ...nosotros estamos de manera permanente... ...en contacto con los vecinos... ...con los colectivos, con las asociaciones... ...pero también queremos que en estos momentos... ...donde estamos diseñando el futuro... ...para los próximos cuatro años... ...pues todo el mundo participe... ...y esa es nuestra campaña... ...y además nos sentimos... ...muy orgullosos de ver que compañeros nuestros... ...en este caso del Congreso... ...vienen a Marbella a apoyar a Marbella... ...porque vienen, porque evidentemente son compañeros, eh, eh, amigos, diputados que defienden, no solamente ahora, sino en nuestra ciudad, cada vez que hemos tenido oportunidad. Ellos son los que defienden nuestras enmiendas en el Congreso. Tenemos la oportunidad de tener a Mario, que como sabéis, Mario Cortés es eh, diputado nacional por la provincia de Málaga, compañero al igual que yo, senadora y representante de todos los municipios, de todos los vecinos. Y cada vez que ha habido propuestas en los presupuestos generales del Estado, en iniciativas legislativas, en proposiciones de ley, en mociones, aquí Mario siempre ha defendido la voz de Marbella. Y tenemos la enorme suerte, porque yo creo que es una suerte contar en un grupo parlamentario ...como el nuestro, en el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso... ...con una portavoz de interior y una mujer, una policía... ...porque además su profesión es policía nacional... ...que muchísimos de ustedes la conocerán... ...muchos de nosotros, bueno pues... ...aparte de, de ser una referente, es una amiga... ...y yo a, a Ana le tengo muchísimo cariño desde hace muchos años". Ana ha sido, ha sido precisamente la voz del partido en temas muy complicados, en momentos muy complicados, pero desde luego siempre hablando muy claro y de frente ante todas las cuestiones. Y cuando a, a en el grupo parlamentario yo les planteé, mira, necesitamos que vosotros las propuestas que vamos a llevar en nuestro, en nuestro programa electoral ...puedan ser propuestas de programa de gobierno... ...y por lo tanto apoyadas por nuestro partido político... ...y sobre todo en el, en el Congreso de los Diputados... ...que es donde se debate en definitiva... ...algunas de las cuestiones dentro de ámbito de cobertura nacional... ...sobre todo por las partidas presupuestarias... ...Ana, necesito que tú estés al tanto y que lo apoye. ...por eso cuando le pedí... ...que Marbella eh, necesitaba que viniera... ...y que apoyara a nuestra ciudad... ...que cuando reclamáramos la comisaría de policía... ...esa nueva comisaría de policía... ...que cuando se dotara de medios, cuando se dotara de personal... ...las necesidades en el ámbito de seguridad para Marbella... ...que ella lo respaldara... ...y por supuesto nos dijo que sí... ...al igual que cuando le dijimos a Mario... ...y al resto de los compañeros del Congreso de los Diputados... ...Mario, no os podemos olvidar y no os podéis olvidar... ...de incluir partida presupuestaria anual los espigones... ...porque aunque nosotros lo pedimos y aunque el PSOE sabéis que nunca lo acepta... ...lo que sí tenemos claro es el compromiso que desde el Partido Popular vamos a tener... ...por nuestras playas y que cuando hablamos de la recuperación de los bienes... ...sea esa una seña de identidad del Partido Popular... ...porque si hay algo que yo creo que, que nos identifica... ...en este caso, y yo me siento muy orgullosa de ser candidata de un partido... ...que quiere y apuesta por Marbella... ...que cuando gobierna y allá donde gobierna... ...es capaz de situarse y de sentir... ...los planteamientos que le hace... ...de manera absolutamente legítima... ...en este caso la ciudad de Marbella y de San Pedro... ...tenemos a un Partido Popular que dice siempre... ...ahí estamos y os vamos a apoyar... ...yo creo que también ahora, en unos momentos... ...donde hay que elegir dos modelos y a dos partidos... ...porque habrá dos posibilidades... ...de que se puedan conformar gobiernos... ...yo desde aquí quiero decir... ...que la única alternativa en positivo de apoyo y a favor de los intereses de Marbella la representa el Partido Popular. No hay otra. ...podría poner miles de ejemplos... ...pero desde luego lo que está claro y eso está en el... ...en el sentimiento y en el conocimiento... ...de los vecinos de Marbella y de San Pedro... ...es que el Partido Socialista siempre, siempre, siempre... ...le ha dado la espalda a los intereses de Marbella... ...aquí vienen para decir que van a demoler el paseo marítimo... ...para decir que el dinero de las multas no viene a esta ciudad... ...para decir que dicen no al tema de los espigones... ...para negarnos el... el tema del soterramiento, eh, del desdoblamiento de la carretera entre Banús y San Pedro, para decir no al tema del tren. El Partido Socialista tiene el vocabulario muy, muy, muy limitado. Con Marbella siempre es no. El Partido Popular yo creo que aquí siempre ha hecho un ejercicio de responsabilidad. Cuando ha gobernado en el Gobierno de España ha sido capaz de desbloquear la deuda de este ayuntamiento. Cuando está Juanma Moreno en una administración como la Junta de Andalucía se han desbloqueado ...temas como el hospital que como sabéis llevaban 12 años paralizados... ...y al final yo creo que eso lo evidencia todo el mundo... ...aquí también hemos tenido partido socialista, ¿eh? ...aquí hemos tenido un partido socialista gobernando en Marbella... ...aunque algunos pretendan olvidarlo, con Gil... Eh, ...lo tuvimos con aquel tripartito que gobernó... Eh, ...después de, de aquella moción de censura evidentemente todo el mundo sabe dónde terminó aquel Partido Socialista y dónde fueron a parar sus concejales, pero también hemos tenido la alternativa de dos años gobernando aquí un Partido Socialista con otro tripartito y también sabemos cómo fue la gestión nefasta que tuvo la ciudad de Marbella. A partir de ahí, como les decía, lo que yo me pongo a disposición absolutamente de todos los vecinos es a seguir trabajando y sobre todo una cuestión importante, a tener un respaldo ...de un partido popular... ...que cada vez que ha podido... ...ha apostado por Marbella... ...y creo que esa es la mejor garantía... así que enhorabuena... ...y mil gracias Ana por venir... ...de manera, de manera clara... ...y además en el momento que le dije Ana... ...tenemos eh, que seguir apoyando... ...igual que Mario, me dijo, ahí estamos... ...tenemos que apoyar... ...la alternativa que, está, que estáis reclamando... ...las propuestas que estáis reclamando... ...y por eso, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos... ...de poder compartirlo con todos vosotros... ...le voy a dar la palabra... A, ...a Ana... ...para que sea, bueno pues la persona... Eh, ...que como... Una gran diputada que es eh, y una gran conocedora de los temas eh, que le afectan como portavoz, con todo el tema de interior, eh, no solamente ha respaldado la petición que se le hizo de manera expresa, sino que también, en conjunto con nuestros diputados de Málaga, respaldará lo que con total seguridad será a partir del mes de diciembre un nuevo apoyo a Marbella, que ya lo tiene por parte de la Junta de Andalucía y lo tendrá nuevamente con Feijón en el Gobierno de España. Así que muchísimas gracias a todos.